Hola, ¿qué tal amigos de Gaudium Digital? Bienvenidos a una edición más de su mes de noviembre, de su mes de la leyenda negra. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, Estoy muy emocionada por esta segunda temporada. ¿Tú qué expectativas traes este año? Miren, les traemos unos programas... Unas grabaciones, unas tomas que Iván nos está haciendo a favor de hacer increíbles, además de unos temas que siempre nos han sacado por ahí un poquito así como que la polémica, un poquito como que el enojo, un poquito como que el vernos un tanto cuanto a veces arrebatados más por las vísceras que por la razón. Exactamente, y no cabe duda que son temas que son polémicos en todo el sentido de la palabra por, por cualquier persona, vaya, hasta por los no creyentes, a los Así que es. nos gusta el morbo esto de la iglesia, no, les espero un contenido que bueno, siéntense porque se van a caer, ¿eh? Es correcto, y sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al mes de, de la, la leyenda, leyenda negra. negra, segunda temporada. La palabra papa se utiliza para dar a conocer quién es el obispo de Roma, o sea el sucesor de Pedro, y este es el jefe máximo de la iglesia católica, quien a su vez es el vicario de Dios aquí en la tierra. De acuerdo con el derecho canónico es vitalicio, sin embargo puede haber algunas excepciones, como lo fue el caso de Benedicto XVI, quien en el 2013 renunció a su papado. Aunque el título de papa no aparece en la biblia fue una palabra que poco a poco se fue incorporando a lo largo de los años papás en griego es un diminutivo de padre y ese nombre se le daba a varios obispos no solamente al de roma al de antioquía al de cártago y el al de alejandría pero con el paso de los años solamente se le dio ese nombre al obispo de roma Continuamos amigos de Gaudium Digital y ahora nos encontramos desde la Sala de Cabildos aquí en la Catedral de Nuestra Madre Santísima de luz Ale, ¿ya conoces este lugar? No, definitivamente no, de hecho, o sea, no están para ustedes para saberlo, pero cuando yo entré, yo entré así, miren, así como de, órales. Y yo pensaba sí. que ya conocías. <risa> no. <risa> ok, aquí nada más un dato que te quiero comentar, Ale. Fíjate que ese Cristo que tenemos al fondo es un Cristo eh, confeccionado de marfil, tiene muchísimos años de, de antigüedad. Es un Cristo que, de acuerdo con el historiador de eh, la Basílica Nacional de San Juan de los Lagos, ellos regalan al león. Y ese mismo crucifijo, con ese mismo estilo, está en San Juan de los Lagos, en la habitación donde durmió su santidad Juan Pablo II, en aquella visita que hizo a ese lugar. Vaya, o sea, fue un regalo de allá para acá o sea, Sí, esa es un poquito la, la, la tesis de, del historiador No he investigado más a profundidad Pero sí son de que son idénticos, son idénticos Pero es pieza original, eso no cabe dudas Es Así marfil es. original, es desde, desde hecho muchísimos desde muchísimos años. años Entonces hay que conservarlo Y desde aquí continuamos amigos en esta edición De El mes de la leyenda negra Y ahora vamos a hablar acerca de los papas y algunas por ahí historias ocultas turbulentas Dios. escandalosas <risa> que en antes se, se han venido de alguna manera eh, transmitiendo y que por ahí genera mucha inquietud y mucha duda por parte sobre todo de católicos y no católicos como tú dices sabato exactamente y son temas bien delicados porque pues si no se trata con la sutileza y con el debido respeto pues bueno genera un morbo inmenso Así es, y sobre todo contextualizar los temas, porque no podemos hacer tampoco juicios anacrónicos. Exactamente. Entonces, ¿vamos para allá? ¡Vamos! Los rumores y escándalos alrededor de la vida de los papas han existido desde hace siglos. Uno de los casos que más llama la atención fue el concilio cadavérico. En el año 897 Cristo, el Papa Esteban VI decidió juzgar a su predecesor, el Papa Formoso. Lo terrible de esto fue que ordenó exhumar el cuerpo de Formoso, quien había muerto nueve meses antes. Frente a un tribunal, al cadáver se le leyeron cada una de las acusaciones que se tenían en su contra. Continuamos amigos de Gaudión Digital, aquí en la sala de cabildos de la catedral. Y pues bueno, Panchote, tú que eres más sabio en estos temas de papas. Ah, ni tanto, ni tanto. ¿Cuál ha sido el papado que más te ha llamado la atención? Fíjate que todos, eh, en cuanto a cosas positivas, todos han tenido cosas muy positivas. Uh -huh. Alguna vez platicaba por ahí o escuchaba hablar algún sacerdote que decía que pese a que algunos de ellos habían tenido conductas morales no tan apropiadas, que no habían dado un buen testimonio en su vida personal, sin embargo, ninguno de ellos se había atrevido o había realizado algunos temas de doctrina que fueran contrarios a la revelación, contrarios al evangelio, contrarios a lo que Cristo nos vino a revelar. Sin embargo, también ha habido papados que la verdad han sido muy polémicos, sobre todo porque... Luego, se, tú lo dices hace rato que estábamos aquí, no se, se van transmitiendo así como que el chisme, se va transmitiendo así como que solamente la parte eh, que, que, que despierta el morbo y luego a veces no se comenta realmente las cosas en su contexto y en su dimensión. Que todas las cosas que veamos del pasado, si hoy, por ejemplo, si hoy en día ¿no? tú le muestras a, a, a un chico de, de kinder una televisión de los años 90 te va a decir que no es más fácil una pantalla, o te va a decir sí. que no es más fácil esto, ¿no? Y entonces siempre vamos a tener en el presente esta dificultad de querer juzgar con los estándares de ahora los hechos del pasado. Que claro, vuelvo a repetir, o sea, la misma iglesia ha reconocido, Juan Pablo II alguna vez lo hizo, reconoció todos los horrores y todos los errores que sus antecesores cometieron, pero que también están explicados en un contexto, lo cual no justifica, ¿eh? no justifica, pero sí nos da mucha luz de, de, de algunas cosas que pasaron. Sí, o sea, la verdad es que creo que nadie en esta vida es una blanca paloma, uh -huh. este, entonces sí hay que tener muy en cuenta en que hay muchas historias y muchas anécdotas que son reales, sin embargo… Conforme van pasando los años, la gente, por mero morbo, como lo decías tú, le va metiendo más y más y más y más y más, y pues se distorsiona todo lo que lo que en realidad pasó. Así es. Por mencionar un ejemplo que nuestro editor nos sugirió, eh, tenemos el caso del famoso concilio cadavérico, que fue el caso donde el Papa Formoso, ya difunto, su cadáver ya después de nueve meses. Eh, fue sumado por el Papa Esteban VI para llevar a cabo un juicio eh, precisamente sobre su conducta hay que entender una precisión que nos hace Daniel Olmedo sacerdote jesuita en su libro de historia de la iglesia él nos explica que en el siglo IX el Papa además de ser el vicario de Cristo el sumo pontífice, el jefe de la iglesia también adquiría una corona también era coronado como rey, evidentemente, de los estados pontificios. Y entonces eso trajo la grilla, la política, las facciones que de una familia, que de un grupo y de esto y demás. Y entonces, eh, después de la muerte de Formoso, eh, Bonifacio VI dura por, si acaso, 16 días en el pontificado y después... Eh, toma posesión Esteban VI y él lo manda a juzgar, a o sea, imagínate, lo exhuman, lo visten con los atuendos, bueno, porque evidentemente ya el cadáver estaba ya… Sí, de hecho, o sea, en el, en el escrito describen tal cual que exhuman el cuerpo, Ajá. lo visten de, con, con todas estas vestiduras papales y que al momento de presentarlo ante el, el consejo, perdón, este, salían hasta gusanos de los ojos, o sea, ya el, el no. cuerpo estaba definitivamente en estado putrefacto, o sea, al más no poder, y esto para poder juzgarlo, o sea, el, la persona que, que va a juzgar dice, el cuerpo está más preocupado y ocupado en en deshacerse, en, en seguir con este proceso normal, vital, que en contestar lo que por, por los cargos que se le van a juzgar, entonces, pues imagínense, o sea, un cuerpo en estado de, de putrefacción con gusanos, o sea, no, no sí. un hecho fatal. Y, y no solamente fatal. quedó ahí, o sea, aquel aquel Papa Esteban VI, pues tra yo creo que traía odio jarocho contra <risa> Formoso, porque no solamente lo, lo sentaron, le empezaron a quitar las insignias papales, porque hoy en día solamente vemos que tienen el, el, el pectoral anillo. y el, el anillo del pescador, pero anteriormente tenían más insignias, ¿no? Que, que una cosa, que otro, que las tiaras, que las bandas y demás, ¿no? Y poco a poco se los fueron quitando. Cuenta por ahí eh, Daniel Olmedo que... No se le pudieron, lo único que no le pudieron retirar fueron los silicios porque ya estaban tan encarnados en el cuerpo. Los cilicios eran un método de penitencia que se tenían antes. Uh -huh. De hecho, por aquí, un sacerdote que murió en honor de santidad, eh, sin embargo, el padre Enriquitos, que estaba aquí en el templo, aquí cerquita, de las Tres Aves Marías, fue de los últimos sacerdotes que se supo que tenían un silicio Un silicio eran un, unos. Eh, así como temas de, de fierro, ¿sí? que se colocaban los sacerdotes en el estómago, en alguna pierna, en algún brazo, que continuamente le estaban haciendo presión, continuamente le estaban sangrando, y era con lo cual se mortificaban y trataban de llevar una penitencia. Bueno, a este formoso no se lo pudieron ya quitar, no se lo pudieron quitar de tan encarnado que estaba, tan unido a, a los huesos, pero te decía que el, el tema no terminó solamente ahí. En la iglesia donde estaba su cuerpo, lo sacan de la ciudad de Roma y lo van a sepultar, sabe Dios por dónde. Bueno, eh, todo eso fue, además de eso Ale, el Papa Esteban VI a todos los diáconos y presbíteros que ordenó, les quitó la validez de la ordenación. Sí, bueno, y también a esto, aparte de hacer inválido todos, todas las, las cosas que él hizo durante su papado, uh -huh. también ahí menciona que yo digo, bueno, o sea, eso ya es extremadamente, es el hecho de que le cortaron los tres dedos con el que él bendecía a la gente, él bendecía, no sé, a lo mejor el agua, o sea, hasta eso, sus dedos, o sea, ¿a qué punto llegamos que...? son dedos, o sea, sí estamos de acuerdo. Sí, nada más hay que entender que se si hacían las bendiciones así, uh -huh. entonces por eso estos tres dedos también le fueron amputados. ¿sí? Exactamente. Eh, y bueno, la razón de ser de todo esto, bueno, eh, en algunos autores reconocen en Formoso eh, un papa que, bueno, fue un papa modesto, sencillo, humilde y que pues buscó la conversión de Hungría, ¿sí? de hecho dicen que los húngaros se convirtieron gracias a él, pero el tema de la razón de ser de su juicio, la razón de ser de su este famoso concilio cardenico, fue un tema meramente político que solamente se puede comprender a partir del siglo IX, cuando eh, el imperio carolingio viene en un proceso de, de decrepitud, sí de de poner de alguna manera un poquito el desorden al empezar a tener eh, una lucha interna, entonces se da esto. ¿no? Y, y bueno, fueron periodos muy turbulentos en la, en la Iglesia Católica, pero vuelvo a repetir, los temas de doctrina, los temas de, eh, que tienen que ver con los dogmas, permanecieron intactos. Sí, bueno, o sea, es eso, resaltar más que nada y que en casa les quede como esta parte muy clara, eh, no fuere un tema de sacro o, o de la iglesia, sino que fueron con fines políticos, que a final de cuentas es cierto que no fue la manera en la que fue la correcta, pero ya no podemos hacer nada, así fue como sucedió y bueno, continuando pues con la historia… Después de, de que pasa esto, si mal no recuerdo, Panchote, nos comentan que tiempo después uh -huh. buscan el cuerpo nuevamente Así porque es. se hace justicia. Así es, se hace justicia y papas subsecuentes a Esteban VI reivindican a Formoso lo vuelve, o sea de hecho cuentan ahí los historiadores que vuelven a ser así como eh, la, la, la entrada fúnebre del cuerpo sí. para volverlo a depositar en el atrio de la iglesia donde estaba sepultado entonces pues así, así fueron algunos episodios oscuros como dice el nombre de, de este capítulo del mes de la leyenda negra, donde tenemos que reconocer humildemente que pues, la iglesia es santa por, fund, por su fundador, pero pecadora por los que la conformamos, y que como bien decías, ¿no? no todos somos blancas palomas, y también la debilidad humana, sí, también se manifiesta o se, manifiesta, se ha manifestado en algunos pontífices, pero también el Espíritu Santo está ahí al auxilio de ellos, y de alguna manera pues es el que ha mantenido que la, esta barca aflote. Efectivamente Panchote, creo que lo que podemos un poquito resaltar es de que pues sí, ellos son los representantes de Dios aquí en la tierra, sin embargo no dejan de ser seres humanos, no dejan de sentir como tú y como yo, o sea ellos siguen con sus mismas costumbres, con sus mismos valores, con los que fueron educados, entonces, independientemente a lo que es el, su sentir a la iglesia, muchas de las atrocidades que se habla en aquellos tiempos que se hizo el nombre de Dios, son cosas políticas, entonces eso sí hay que tenerlo muy en claro para no caer en, en estos tabús. Así es, y bueno, se reconoce, como ya lo hizo San Juan Pablo II en su momento, y ya lo dije hace un momento, ¿no? los errores, eh, los pecados que se hicieron. Cuando el Papa fallece, los cardenales de todo el mundo son llamados al Vaticano, esto para seguir con el proceso llamado conclave, que quiere decir encerrados con llave, para elegir al siguiente sucesor de Pedro.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 El Papa es el sucesor de San Pedro, el representante de Jesucristo en la tierra. Al escuchar estas afirmaciones, se pensaría que cada uno de ellos sería un modelo a seguir. Pero existieron casos en los que dejaron mucho que desear. Continuamos amigos de en Digital. Nos seguimos aquí desde la sala de Cabildo, que es una sala muy hermosa. Eh, y ahora vamos a tocar otro, otro de los papas también un poquito controversiales. De hecho, es el único al que se le ha comprobado que tuvo un hijo, un hijo evidentemente biológico. Y ese hijo también después llegó a ser papa Ale. Vaya, bueno pues... A ver, comencemos, porque esa historia no me la sé. Cuéntamela, amigo. Bueno, pues ese papa, todavía desde estos años que estamos hablando, del siglo IX, este papa es pontífice de 1904-1911. Su pontificado fue calificado como un pontificado triste, maligno, despiadado. ¿sí? Y volvemos a lo mismo: es el mismo contexto de, de, de, de Esteban VI. Es un pontificado ya encumbrado con las mieles de la política, con las mieles del poder y entonces este llega a ser pontífice por un tema también de disputas, de, de temas eh, que tienen que ver con temas de fracciones, de familias, de ciudades, de regiones en Europa y lo terminan eh, poniendo como eh, santo padre. Antes, queridos amigos, quiero que sepan que no había... Eh, nada de esto de este cónclave, no había el tema del el tema de los cardenales, no había todos sus temas. De hecho también, ciertamente si sí es escandaloso Ale el tema de que sea el único pontífice que le han reconocido que tuvo un hijo, que después fue también papa, Juan, si no me recuerdo Juan XI. Juan Juan pero hay que entender que el celibato también eso no es una justificación desde luego pero el celibato se estableció en la iglesia hasta el concilio de Trento, el concilio de Florencia, el concilio de Trento, estamos hablando hacia el siglo XV, entonces todavía en el siglo X, que es la época que estamos ahora un poquito abordando, todavía el tema celibatario no era una disciplina tan eclesiástica, sí seguía la recomendación, sí los obispos permanecían célibes, sí había esta cultura de dedicarse completamente a Dios pero el tema celibatario todo está regulado. Vuelvo a repetir, eso no es un tema para justificar, es un tema para conocer un poquito el contexto. Sí, y más que nada, este, como tú dices, eh, antes no se hacían los cónclave, uh -huh. estos papas se elegían, incluso leí por ahí que había un papa que vendió al mejor postor su, su papado, o sea, dijo a ver, cuánto dan, quién da quién da más, quién da menos y al que ganó pues se le dio el papado entonces, sí, hay que recalcar un poquito esta parte Sí, y en el caso de Sergio Tercero, bueno, además de todo bueno, el tema del hijo y demás que es lo que a veces más se, se, se empieza por ahí a, a compartir o a, o a, o a, o a, o a comentar eh, lo que más se lamenta de él fue precisamente la manera como vivió su pontificado, un, un pontificado demasiado oscuro, demasiado eh, envuelto en, en, en venganzas, en violencia, persecución a los que no eran de su fracción, eh, un tanto cuanto con una dificultad precisamente de, de llevar el Evangelio. Yo creo que el Evangelio se les olvidó por... Y quedó completo. por ningún lado y, y eso creo que es de lo que se resalta y lo que duele más. Ahora, es necesario porque algunos van a decir, bueno, ¿por qué están comentando esto? No? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, no la finalidad de otra, sino precisamente reconocer esos, esos tiempos oscuros, esos tiempos pasados, no tan agradables, que tú has tenido la iglesia y que pues, es necesario eh, reconocerlos para, como dicen por ahí, ¿no? quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entonces, aceptar plenamente eh, que debilidades humanas han estado al frente de la barca, sí, pero pese a ello, Dios, el Espíritu Santo nos ha abandonado. Efectivamente, de hecho, este, este pontificio fue el comienzo de una época muy oscura. ¿Y esto por qué? Porque como lo hemos recalcado, este, los que le siguieron sus... sus antecesores, sucesores. sus sucesores perdón, este, fueron familiares de él, fue, fue oh, el sí. hijo, fue el nieto, fueron, o sea fue una Así época es. muy negra que a esa época se le llamó la pornocracia entonces por qué pues como nos lo comentas, fueron, fueron años muy oscuros y es una parte de, de la historia de la iglesia que bueno, creo que muchos quisieran borrar, sin embargo pues nos sirven de ejemplo ...para lo que ahora tenemos en la Iglesia. Así es, de hecho, bueno, así como estaban los estados pontificios... Sí, ...estamos en ese contexto de la, de la Edad Media... ...de la etapa más, eh, más turbulenta de la Edad Media... ...entonces, pues de alguna manera las familias se, se quedaban ¿no? con, el, con el pontificado... ...de ahí empezaban también algunas disputas... ...de por qué apoyaba a tal rey, a tal rey no... ...el tema de algunas familias y demás... Y todo esto se va en este siglo IX, siglo X, precisamente no son los mejores años de la Iglesia Católica, lo cual reconocemos, nos duele, ¿sí? Y lo sí. vuelvo a repetir, no se trata de justificar, sino se trata de contextualizar y un poquito saber eh, cómo es que llegamos a esas, esos episodios tan bochornosos, tan vergonzosos dentro de nuestra Iglesia. Efectivamente, este, pues bueno, creo que también… Una, una de las cosas que más destacaron el, el pontificio de Sergio III fue que justamente con, con una mujer llamada Teodora tuvo una hija, una hija y este, con ella misma, con su hija es que nace el que ma, tiempo más adelante sería el, el Papa Juan Onceavo esto quiere decir que no solamente se metía con Teodora, sino que también estuvo íntimamente con su hija. Así es, eran conductas un tanto cuanto, podemos decirlo, algunas veces comunes en la época, ¿sí? este tema de, de los incestos familiares y también ese tipo de conductas estuvo en, en el Vaticano. Hay que entender que la iglesia es reflejo de su tiempo y en ese sentido... Algunas cosas que se hicieron, que se hacían, eh, pues estaban también eh, algunas veces de moda en la época, sí, y también la iglesia eh, se contaminó de esos episodios. Sí, este en efecto creo que actualmente la iglesia es más recta en, en este tipo de cuestiones. Claro que pues bueno, no se quitan estas manchas del, del pasado. Pero nos sirven, nos sirven para decir, bueno, pues ya pasó esto, vuelta la hoja y hay que tomarlo como tal. No hay que crear un criterio donde por las cosas que se hicieron antes, son las cosas que nos representan el día de hoy. Entonces eso es algo muy importante. Así es. La señal inequívoca de los que los cardenales han llegado a una decisión es la fumata blanca o el humo blanco que nos anuncia al mundo entero que han elegido a un nuevo pontífice. Para que un papa sea elegido se requiere que haya obtenido dos tercios de la votación de los cardenales. El cardenal de mayor rango en ese momento sale al balcón a decirnos habemus papa. Es así amigos que hemos llegado al final del primer capítulo del mes de la leyenda negra Donde hemos hablado de los tiempos oscuros, dolorosos, tristes, de antetestimonios De algunos personajes en la iglesia católica Ale, ¿qué te pareció el programa? Fíjate que me pareció un tema muy morboso, muy importante Como lo decías en, en, uno, en una de las secciones Que era este no tomar partido por, por ninguno ¿Sale? Entonces, este, no hay que ocasionar críticas. Y pues, ¿a ustedes qué les pareció? Déjanos sus comentarios debajo de este video, acuérdense de darle like, compartirlo, regálenos estrellas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? aquí aparecen a la parte de, de abajito. abajito. Y es así que llegamos al final, amigos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.